El interior de Marte revelado Gracias a la misión INSIGHT de la NASA que aterrizó en la superficie de Marte a finales de 2018 se logra entender mejor de qué está hecho el planeta rojo Sus datos le valieron la portada de la prestigiosa revista Science esta semana Escuchar el corazón de Marte latiendo es el objetivo de la misión Para lograr esto se envió el sismómetro a la superficie del planeta rojo Después de más de dos años de monitoreo sísmico marciano Ahora llega el momento de las primeras lecciones. Philippe Lomonet, Le de la Universidad de París, es el investigador principal. Tenemos terremotos de magnitud 3.5 a 3.7 que están alrededor de un área llamada los Pozos de Cerberus, dice el investigador. Sabemos que en esta región hace 10 millones de años hubo vulcanismo, seguramente en este lugar. Marte se enfrió porque el magma salió a la superficie y hoy vemos un poco este enfriamiento que continúa debido a la actividad pasada. Marte tiene un núcleo más ligero de lo esperado, un trabajo complicado por las duras condiciones de Marte pero también por su falta de actividad, 100 veces menos que la Tierra, sin embargo el análisis de las ondas sísmicas ha permitido comprender mejor cómo es el núcleo del planeta rojo. Rafael García es ingeniero del Instituto Superior de Aeronáutica y del Espacio, explica lo que sorprendió a los investigadores al analizar los datos. Esta es la primera vez que hemos tenido una imagen de la estructura interna de un planeta vecino a la Tierra y por lo tanto el hecho de que conozcamos el radio del núcleo permite estimar su densidad global, es decir, más o menos su peso total. La gran sorpresa para un núcleo grande es que de repente el núcleo tiene que ser ligero, mucho más ligero de lo que pensábamos, y esto es realmente una gran sorpresa, el núcleo de Marte es más ligero de lo esperado, esto explica en parte la diferencia en la evolución entre el planeta rojo y la Tierra.